Eh, querría, eh, señor vicepresidente, ¿puedo defenderlas desde el escaño? Sí, sí. Eh, me gustaría que me permitierais eh, enfocarme en la motivación que nos ha llevado a presentar la primera enmienda. Como ciudadana, anteriormente sujeto eh, político pasivo, yo abordaba la lectura de las leyes desde un punto de vista desde una percepción bastante escéptica. Eh, me causaba dudas eh, ciertas terminologías de los textos legales. Estaremos de acuerdo en que las palabras contienen un poder maravilloso. Nos ayudan a construir el pensamiento y, ¿por qué no, los sentimientos también? Eh, a veces esas connotaciones que a priori tienen las palabras, como por ejemplo el concepto fomentar, impulsar, promover, consensuar, pierden de tanto usarlas en estos textos legales y no verlas traducidas en la realidad pierden esas connotaciones positivas y causando un significado ambiguo para quien aborda esos textos legales. Para nosotros era fundamental utilizar y que apareciera en esa moción la palabra derogación porque sentimos últimamente que causa como pavor ¿no? utilizar este concepto, esta palabra, como que nos da miedo usarla y por eso impulsaba, o sea, promovíamos la incorporación de, esta, de nuestra primera enmienda Reconocemos al Grupo Socialista, eh, al señor Álvarez Areces, eh, su disponibilidad y su disposición a negociar todas estas enmiendas y a recogerlas en su texto. Y también quiero agradecer al resto de grupos parlamentarios que han hecho el esfuerzo para aportar y mejorar este texto, porque ha dejado, se ha quedado patente ¿no? la preocupación que tenemos al respecto de esta ley educativa. Y, por supuesto, valorar ese enfoque de las comunidades autónomas que tiene que estar presente y para ese pacto educativo contamos con las, tenemos que contar con las comunidades autónomas para que ese pacto sea real. La educación, el ámbito educativo, me preocupa. Después en el turno de portavoces profundizaré profundizar en ello. Por ejemplo, me preocupa lo que trasciende, por ejemplo, del enfoque del pacto entre ciudadanos y SOE en cuanto a este tema, que se respira un aire una cierta contradicción. Uh -huh. eh, nosotros y nosotras pre presentamos, hicimos, elaboramos una propuesta de gobierno de cambio y progreso seria, acompañada por una memoria económica, como siempre hacemos. No hicimos un corta y pega, hicimos un trabajo elaborado, pero parece ser que molestó, nos tacharon de arrogantes, de prepotentes, etcétera. Y os, os, me gustaría contaros una cosa. Nosotros venimos de, sabemos de dónde venimos, tenemos el compromiso con las mayorías sociales. Esas mayorías sociales eh, nos adaptamos a sus ritmos y a las demandas. Y ahora mismo nos demandan cambios inmediatos en este tema, en, esta, en este ámbito en cuestión. Por eso no podemos pedir a las mayorías sociales que se adapten a los ritmos parlamentarios. Sería ridículo. Insistimos, queremos dar la oportunidad de abrir un, de un gobierno de cambio y establecer esas líneas y seguir abriendo el camino del consenso. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, senadora Lima.